La verdad es que es hermosa la vida En lo bueno y en lo malo me gusta Si me encuentro solo, amo la vida Y si estoy en compañía, más me gusta De la mañana me gusta hasta el olor Me gusta ver el sol aparecer en mi balcón tomar el primer café Me llena la vida cada bello amanecer Es de belleza vivir en la montaña Sentir la paz que en ella se respira Luego bajarme a la playa para ver Bellas puestas del sol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 Recordando los amigos que se fueron Que llenaron los momentos divinos Esas risas entre cánticos y vino La guitarra siempre viene conmigo Acompaña las canciones que canto Las canciones que le canto a la vida